¡Ey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, vamos a empezar este nuevo juego Vean cómo este nuevo juego apenas acaban de iniciar, lo acaban de sacarse poquito Y este y pues vamos a jugarlo porque se ve que promete mucho Tiene buenas gráficas, vean estas Que Uff, papá, no la van a encontrar en ningún otro lado La neta, este, se ven bien, bien, eh Pero vean el juego se trata de, de que Mario pues se encuentra en un lugar para, para jugar, ¿no? Para ir a, a echar el coto con las gorras, carros, diseñados. En... Pues aquí pues, vamos a, a varios aquí, elementos. Hoy vamos a utilizar a Luigi, Luigi, oh, no, no, a Mario. Es el ¿no? entonces vamos a darle con Mario, Venga. Verga, me fui para atrás. Vámonos, otra vez para adelante. Vámonos Didin. Ahora vamos a este mapa. Tower Cup. Friend Snowland. Nine Time y Mario Raceway. Vamos. Vamos por la gol. Yo me acordaba Que cuando era morrillo Este juego En este mapa justamente Perdía siempre Siempre, siempre, se los juro Porque, porque los carros Me molestaban machín y, y me daban en la madre feo A ver Ya sabemos que El honguito no sirve para nada Vean Ahorita me voy a rebosar Bowser sin problema. ¿Es ¿Sí como que se da un jalón hacia atrás? No, no, no, no, no. Ah. Yo antes apretaba eso a lo tonto. Lo que sí me ayudaría, pero... No ayuda a adelantar a los carros Se dio la madre el Bowser ¿Bowser? Ah, Warrior Warrior Oh, no No importa, no importa Miren, vamos a agarrar a, a Yoshi Mi duda es ¿Los carros son iguales? O sea, todos los carritos tienen lo mismo Me imagino, ¿no? Por eso, por eso es que después les, les cambiaron, ¿no? Sea. No, no, no, no me gusta No, no, quinto no No, no, no, no Quinto no Mauren, Zen ¿eh? Maru, sen, dos Gracias por seguirme Thanks ¡Ay, oh, Dios, ¡Ay oh, Dios, ¡Ay, oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios Voy en quinto No me gusta estar en quinto no me gusta ser en quinto, no me gusta. Voy en cuarto, bien, bien, me encanta. Va muy adelantado. Dale, bien, bien con todo. Sale, sale, sale, sale, sale. Vámonos. Está adelante. Pensé que había alguien adelante. Ok, se detuvieron. Bien, bien, bien, bien. Bien, Yoshi está adelante, lo odio. Vámonos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Dale, dale, dale, dale, dale. Se pegó. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Soy un idiota! Ay, por eso de morro jamás Por eso de morro jamás utilizaba esta No, voy en sexto No Qué bueno gente A huevo, voy tercero Bien, bien, bien, bien Bien Bien, vamos con todo, vamos con todo No me acuerdo cómo, o sea, creo que estos no se pueden aventar para atrás ¿Pueden? No, no se pueden No, vea a Yoshi, ¿hasta dónde va? ¡Ay, güey! Odio eso atrás? ¿Qué Yoshi? ¿Qué pedo? Ah, segundo. <risa> Verga, no, no, güey. A mí no me gusta ser segundo, ¿eh? Siento incómodo. Va, va, va. No había leído tu comentario, perdón. <risa> Perdón, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. No había leído Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pues dije, me cago ahí, ¿esta no? No... Perdón... Perdón. Es que también eso lo voy a subir a YouTube. ¡Vamos! No. ¡Vamos! Ah, ¿qué onda? apretando el botón de brincar. Bien. Potencial, ¿eh? Pero ahorita me van a alcanzar. ¿La princesa Peach aquí tiene algo que ver? ¿Es su, ¿es su mapa de ella? No recuerdo. Uh... <risa> vamos, vamos, dale eso. Todo, con todo, viejo, con todo. Ay, qué pu, ¡Ay, qué puñetas, güey! No, güey, no lo sé, güey, no lo sé. Pulero, güey. Estamos ahorita me van a alcanzar, güey? No, es la última vuelta y voy en quinto. ¿Podré remontar? La remontada del año. Va. Ah, ni México pudo con el 7-0. Yo sí voy a poder. Vean, vean esto, eh. Ya voy cuarto. Ahora me van a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no, no. Ahí está. No me afectó, no me afectó esa madre. No me afectó, no me afectó, no me afectó. Sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale.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 ¡Ay, no! ¡Maldita sea! Pues, ¡Yo odio esto! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! <risa> ¡No, wey! Yo odio horrible! A ver... ¡Vámonos! ¡Quítate! Sí, me acuerdo que no cargaban los gráficos. Ah. Uy, uy, Me acuerdo que no tenías que hacerle mucho de derecha, izquierda, derecha, izquierda. Porque si no se mareaba y para atrás. Ay, no me dejan nada. Mira, ah, ya van a empezar con sus pinches puercadas, viejo. Ándele, perro, por dejarme atrás. No vales. Aquí me acuerdo que caían unas piedrotas ¡Octavo, wey! ¡Octavo! Y por no prestar atención otra vez ¡Octavo, güey. ¡Octavo! ¿Qué es esto? ¿Quién es este? No, no, no, no, no. ¿Qué pedo? ¿A quién le toca la estrella? ¡Era madre! Por mamona. Por querer este bien. Uy, no te caigas. Uy Uy Uy Bien con todo ¿Viste? Uy papá Uy papá A huevo Mierda Perro Vayas a comer carne, papi Ok, voy segundo, Viene a la remontada Desde octavo hasta segundo uh, Muy concentrado, muy concentrado, muy concentrado Ah, este vato ya va hasta el final Casi, casi Vean Teniendo esta madre y, y así me arrebasan bien machín ¡Oh, no! ¡No, no, no, no, no, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Iba muy bien! ¡Iba muy bien! ¡No, güey! No hay... Sí, necesito No, amigos. Qué decepción. un Momento. Comen vámonos. Y vámonos. Ahora sí, tengo que ir bien concentrado. 100%. No, no puedo quedar así. Como un tonto. Ah, estoy apretando los botones como si en realidad me ayudara mucho. ¡Oh! ¿Vieron cómo esquivaron eso? ¿Qué? Está ah. Bien, es que también no me estaban dejando ah, ¡Ah! Bien, acomódate, bien, acomódate, bien Ay no. Vamos cuarto. Vamos terceros. No me quiero pegar. Hoy. sí. ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no! ¡Ve cómo! ¡No les afecta! Yo puedo acelerar a todo y ellos me van a rebasar como sea. ¡Qué tontería! ¿Vieron cómo esos plátanos me ayudaron? ¿Los que había dejado ahorita? Es que yo pienso en todo. A ver, ya perdí una, no puedo perder más Ya perdí una, no puedo perder más Voy en segundo, bien, no importa No importa si quedo en segundo, la verdad No importa, no importa Puede ser como aquí Ray McQueen No importa, eh, lo que importa es Lo de adentro, no lo de afuera O sea, la carrocería Lo que importa son los caballos de fuerza Ah. Oye, uy, uy, uy, uy, uy. oye, Ni me la pongas, viejo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 Siento re mal, eh. ¿En qué quedé? Tercero, oh. ah, darle ese perro. Voy, voy perdiendo, voy, voy tercero, no puedo ganar así. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¡Oye, maldito ay, ah. Mira, es que ay, van ellos más rápido que yo. ay, que no entiendo. Y hace rato estaba jugando. Iba en en primero. Perro. Órale, comer croquetas, maldito perro. Ay, ¿Quién viene atrás? Uy, con razón me alcanzó? ¡Y maldito me sacó! Oh, Oye, <risa> no, no, no, no, no, agarré más la curva, agarré la curva, me fui, hice lo que dijo Doc Johnson, digo, sí, lo que hizo Doc Johnson. ¿Voy en cuarto otra vez? ¡Ah, mis huevos, güey! Estoy pudriendo a tus amigos. ¡Me están sacando, güey. Odio a esa madre. Ah. güey, no, quinto. Oh. <risa> es tan malo. Ay, no. Bueno, otra vez. A ver, para esto hay muchas oportunidades No simplemente es esto Vamos Vamos Ahora Híjole, le sumale Ah, oh, mi cara de concentrado, eh, la neta Lo odio, lo odio, mi cara de concentrado pero si tiene que ser Lo que sacan esas cosas A mí no me toca nada Bien, bien, bien ¿Vieron como me avienta? Maldito inepto Bien por no prestar atención Estoy muy concentrado, estoy muy concentrado Estoy muy concentrado <risa> Todo se pega Como que en cada curva me quieren pegar Para, para salirme, pero no me sacan Ay, este güey, qué pedo, casi me pega Es neta, es neta, es neta, es neta Vámonos. Oh, Dale, dale, dale, dale, no quiero... Dale, dale. No, amigo. Los decepcioné, amigos. ¿Y qué es eso, amigo? <risa> oh, ay, ay. ¡Oh, no puede ser! ¡Ah, policía, ¿por qué? <risa> ¿Por qué, amigo? <man? risa> ¿Cómo has visto esa madre? ¡Ah, <ríe> la mamada! <risa> ¡Ah, mamones, güey! ¡Qué pedo! ¡Mamá mía! Sí, güey. Ah, güey. A ver, Marusen. ¿Qué onda? Lo dejo así o qué? ¿Qué me dices? qué no era ese? ¿Control reloj? ¿Era ese? ¿Esa? ¿Dónde era donde...? ¿Sí? ¿O esa? Era esa, ¿no? No creo que esté ya, ¿verdad? Es... Cuatro.